El concurso se realiza desde el año 2006 para contribuir al aporte al desarrollo del país que como universidad queremos hacer. Se trata de aporte en términos de definir propuestas para mejorar problemas que afectan a nuestra sociedad a través de formulación de políticas públicas. El concurso de políticas públicas es realmente vital y de gran importancia para la universidad básicamente debido a que la misión principal de la universidad junto con formar personas y hacer crecer el conocimiento en las distintas áreas del saber es en lo particular vincularnos con la sociedad y por lo tanto la formación de personas y el desarrollo de la investigación tiene un objetivo claro que es servir a la comunidad, servir a la sociedad. Durante 10 meses los académicos trabajan desarrollando esta investigación y para eso nosotros hacemos un acompañamiento al equipo académico a través de talleres y retroalimentación. Lo que buscamos ...es que haya una interacción, un diálogo bidireccional... ...entre la universidad y el mundo real. Creo que la singularidad que otorga en este concurso... ...y en esta planificación de, de desarrollo de proyectos... ...los talleres es un aporte real para los investigadores... ...nosotros nos podemos nutrir eh, con los datos... ...que podemos obtener de la realidad... ...además ha tenido la riqueza del trabajo con eh, profesores y académicos de otras disciplinas, de otras facultades, lo que sin duda ha enriquecido montones la, la investigación. Tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores por conectar el análisis de políticas públicas en el plano académico con eh, la confección de políticas públicas en el Ejecutivo o el diseño y creación de leyes en el Parlamento. Un trabajo como el que hace Políticas Públicas de la Universidad Católica contribuye entonces a enriquecer ese trabajo legislativo aportando ideas, aportando conocimiento e impidiendo que todo eso quede atrapado dentro de la estructura de la universidad. Por el contrario, la conecta con la sociedad. Todo este concurso es una contribución que va en esa línea para formar políticas públicas, para innovar en la gestión del Estado y las instituciones que forman parte de él. Por lo tanto, iniciativas como esta debieran multiplicarse abordar una agenda más amplia, en lo posible en sintonía con las prioridades que los gobiernos van fijando para que esa contribución pueda traducirse en el corto o en el mediano plazo en políticas públicas que impacten favorablemente en una mejor calidad de vida de las personas. Quisiera estimular a todos los profesores que creativamente se planteen interrogantes, se planteen dudas, inquietudes, que vayan con el Norte orientado a resolver problemas y a plantear soluciones a situaciones que afectan a nuestra población.